Qué buen día para estar descansando aquí. Pero, pero si, si esta no es tu ocasión. Los profesores se fueron a vacunar? ¿Cómo, cómo, cómo que los profesores se si fueron a vacunarse? Solo mami. Sino que fue Isaura. Mm, ya entiendo, fue Isaura. Exacto. Para eso necesito una fuerza minúscula Y por eso estamos en vacaciones. No, si tienes una televisión 4 que no lo vas a divertir. Solo 3D. No lo vas a divertir si tienes una televisión 3D. Bueno, ya es que soy sí, mamá. No tengo bebé. No tengo novia y por eso tengo que tener novios. ¿Y yo puedo ser tu novio? No, si tú eres un brother. Ven, dime brother. Este es mi video comercial nuevo. Nuevo. Sí, me llamo 2019 entonces me sentí muy feliz y quería jugar con ellas con esa familia entonces me llevaron para esta casa que estoy ahora en esta casa que les voy a enseñar en esta casa en 2021 en 2020 lo habían cambiado mucho en 2021. a